Y P es L cuadrada entre MK. Entonces lo sustituyo y entonces tengo que B phi es K entre L, 1 más epsilon coseno de fi. Nuevamente depende de la excentricidad de K, de L y del ángulo, ¿no? De ahí puedo calcular cuánto vale la energía cinética. Y la energía cinética, pues es un medio de la masa por la componente radial al cuadrado más la componente asimutal al cuadrado, o sea, va a ser un medio de m, k cuadrada entre l cuadrada, que multiplica el seno cuadrado de phi más 1 más epsilon coseno cuadrado de phi. Si desarrollo esto, pues lo que me va a quedar es que la energía cinética va a ser m entre 2 k cuadrada entre l cuadrada, epsilon cuadrada más 2 epsilon coseno de phi más 1. Que nuevamente vuelve a depender de l, de k, de m, de la excentricidad y del ángulo. El potencial, pues el potencial yo sé que es menos K entre R. Entonces, y sé que R es P entre 1 más Epsilon coseno de phi, o sea, el potencial es menos K, 1 más Epsilon coseno de phi entre P, o sea, es menos K, 1 más Epsilon coseno de phi entre L cuadrada entre MK, porque P es L cuadrada entre MK, y si lo sustituyo me queda que el potencial es menos MK cuadrada entre L cuadrada, 1 más Epsilon coseno de phi, y ya tengo la energía cinética y la energía potencial. Puedo calcular la energía total, pues sumo la energía cinética más la energía potencial y obtengo que la energía total ya no depende del ángulo en el que me encuentre La energía depende de la masa, de la constante, de L cuadrada y de la excentricidad de la órbita. O sea, eso quiere decir que la energía, no importa en qué punto de la trayectoria me encuentre, va a ser constante. que era algo que yo esperaba, porque obviamente partí de que la energía era constante, ¿no? Y lo puedo poner en términos del, semi, del eje mayor de la elipse y me va a quedar que es menos K entre 2A. Bueno. Si yo quiero ver cómo se comporta una partícula metida en una elipse, pues vamos a ver cuánto vale BR, Bφ, la energía cinética, la potencial y la energía total, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, y voy a pensar que el sol se encuentra aquí. Entonces, en el punto 1, pues yo sé que el ángulo φ, vale 0. Eso quiere decir que si me voy a la BDR... La B de R era epsilon k L seno de phi. El seno de 0 es 0. Eso quiere decir que la velocidad radial vale cero. La velocidad asimutal me había quedado esto. El coseno de phi vale, como phi vale 0, vale 1. Entonces va a valer k entre L 1 más epsilon. ¿No? La energía cinética, pues va a ser la suma de la energía, de la un medio de la masa entre 2, bueno, un medio de la masa por K cuadrada entre L cuadrada, ¿no? Y epsilon más 1 al cuadrado, porque como no tengo Br, pues eso va a ser cero, ¿no? La energía potencial, pues también la puedo calcular, porque la energía potencial me había quedado que era. Menos mk cuadrada entre l cuadrada, como el coseno de 0 de es 1, me va a quedar 1 más épsilon, ¿no? Entonces, ya tengo cuánto vale la velocidad radial, la velocidad simutal, la energía cinética, la potencial. Y si yo sumo la potencial más la cinética, pues ya sé que me va a dar una constante, ¿no? Que es menos k entre 2a. Vamos a ver qué pasa en el punto 2. En el punto 2 es cuando phi vale pi medios, ¿no? Estoy aquí. Entonces, si me voy a la velocidad radial, la velocidad radial me había quedado esto. Entonces, ahora el seno de pi medios es 1. Entonces, la velocidad radial va a ser epsilon k entre l. La velocidad asimutal, el coseno de pi medios vale 0, entonces va a ser nada más k entre l. K epsilon entre L y K entre L. Si sumo estas dos, o sea, M entre 2K cuadrada entre L cuadrada, pues va a ser epsilon cuadrada más 1, ¿no? La energía potencial, pues como phi vale pi medios, este término es cero y me va a quedar menos m k cuadrada entre L cuadrada. Me voy ahora al punto 3. El punto 3 es cuando φ vale pi, ¿no? Ahora estoy aquí. Eso quiere decir que la velocidad radial, cuando φ cuando vale pi, esto otra vez vuelve a ser 0, porque el seno de pi vale 0. Y la velocidad sinutal, el coseno de fi vale menos 1, entonces va a ser K entre L, 1 menos Epsilon. La energía cinética, pues, va a ser la suma de M entre 2K cuadrada entre L cuadrada de las velocidades al cuadrado de V de R y de V de phi, que va a ser, pues, épsilon menos 1 al cuadrado. La velocidad, eh, la, la energía potencial, nuevamente, como phi vale pi medios, phi vale pi, perdón, coseno de phi, esto vale menos 1, entonces va a ser menos MK cuadrada entre L cuadrada 1, 1 menos épsilon, ¿no? Y si la sumo, pues la energía total me va, a dar, me va a dar una constante. Entonces, lo que sí me doy cuenta es que depende en qué punto de la trayectoria esté, la velocidad radial sí se puede hacer cero, ¿no? Pero la velocidad simultánea no se va a hacer cero para ningún valor, ¿no? Entonces, esto... Eso me diría cómo se está moviendo una, una partícula metida en una elipse. Bueno, Vamos a tratar de encontrar la tercera ley de Kepler, porque la, la, la segunda ley de Kepler ya la vimos, que esa vale para todas las fuerzas centrales, ¿no? que eh, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, la tercera ley de Kepler, eh, para encontrar la tercera ley de Kepler, pues yo tengo al Sol, tengo mi elipse, digo un punto R, lo, un, un punto lo puedo definir como R, eh, si pasa una diferencial de ángulo, voy a, voy a tener una R más de R. Entonces voy a definir una cosa diferente. Voy a definir eh, eh, la diferencial del área que recorre el planeta. Y la diferencial del área, pues yo estoy pensando que el área, si esto es muy chiquito, si diferencial de φ es muy chiquito, este pedazo de curva yo lo puedo poner como si fuera una recta, entonces va a ser, es un triangulito, es un medio de r que es la base por la altura que va a ser r diferencial de fin. Esto quiere decir que la diferencial de área va a ser un medio de r cuadrada diferencial de fin, ¿no? Y vamos a definir una cantidad que se llama velocidad areolar. Y la velocidad areolar es el cambio del área respecto del tiempo. O sea, aquí no me interesa ver cómo está cambiando la posición respecto del tiempo. Me interesa saber cómo está cambiando el área que está recorriendo el planeta respecto al tiempo. Entonces, la velocidad areolar, pues es la diferencial del área respecto del tiempo, pues que va a ser un medio de r cuadrada por la diferencial de phi respecto del tiempo, que es phi punto. Y a eso le llamamos velocidad areolar. Fi punto, yo sé que es L entre M R cuadrada. Entonces, la velocidad areolar va a ser un medio de R cuadrada L entre M cuadrada, o sea, L entre 2M. Esta va a ser la velocidad areolar. Si yo multiplico el periodo que de, de, de, de tarda el planeta en. Ir de un punto a otro, lo multiplico por la velocidad al pues esto me tiene que dar el área total recorrida por el planeta. Entonces, y yo sé que el área de una elipse, porque estoy pensando que son elipses, ¿no? Porque ya vi que son elipses, el área es pi por el semieje mayor por el semieje menor de la elipse. Ya habíamos visto que el semieje mayor de la elipse lo podía escribir, menor de la elipse, lo podía escribir como el mayor, el semieje mayor por la raíz de 1 menos epsilon cuadrada. Entonces, el área va a ser pi por a por b, o sea, me va a quedar pi por a cuadrada por la raíz de 1 menos epsilon cuadrado. Para quitarme esta raíz, pues voy a poner a cuadrado. a cuadrada va a ser pi cuadrada, a cuarta, 1 menos epsilon cuadrado. Pero si lo quiero sustituir aquí, voy a elevar al cuadrado también esto. Entonces, va a ser el periodo al cuadrado por la velocidad aereolar al cuadrado igual al área al cuadrado. Yo sé que la velocidad areolar al cuadrado, pues ya la encontré que era L entre 2M. Como aquí tengo L cuadra, a, a punto cuadrada, pues voy a poner L cuadrada entre 4M cuadrada. Y aquí me va a quedar pi cuadrada... A cuarta, 1 menos epsilon cuadrada, ¿no? De la primera ecuación donde encontré cuánto valía el, el semieje mayor de la elipse, tengo que P es A que multiplica a 1 menos epsilon cuadrada. Entonces, donde yo vea A, 1 menos epsilon cuadrada, voy a poner P. Como aquí tengo A cuarta, pues entonces me va a quedar pi cuadrada A cúbica por P. Pero P es L cuadrada entre MK. Entonces, voy a llegar a la ecuación de que el periodo al cuadrado por L cuadrada entre 4M cuadrada va a ser pi cuadrada por A cúbica por L cuadrada entre MK. Eso quiere decir que pi cuadrada entre A cúbica va a ser 4M pi cuadrada entre K que es una constante, o sea que el cuadrado del periodo entre el cubo del semieje mayor de la elipse va a ser una constante, porque la m es una constante, pi es una constante y k es una constante dependiendo de la fuerza. En el caso gravitacional, esta constante es gmm. Eso quiere decir que el periodo al cuadrado entre el cubo del semieje mayor es pi cuadrada entre g por m donde G es la constante de gravitación universal y M es la masa del Sol. Y la tercera ley de Kepler, ¿qué es lo que me dice? Que los cubos de los semiejes mayores de las órbitas elípticas planetarias son proporcionales a los cuadrados de los periodos de los respectivos planetas, donde M es la masa del Sol y M chiquita es la masa del planeta. Y esta es la constante a la que llegó Kepler para escribir su tercera ley de Kepler. Entonces, ya vimos que para fuerzas centrales se cumple la segunda ley de Kepler, que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Para fuerzas inversamente proporcionales, atractivas, inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, se cumple la segunda ley de Kepler. Y para, y para fuerzas en, que dice que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Y para, los, y para la, el caso gravitacional se cumple la tercera ley de Kepler que nos dice que, los, que el, los cubos de los semiejes mayores de las órbitas elípticas planetarias son proporcionales al cuadrado del periodo de los respectivos planetas. Bueno, ahora vamos a ver qué tendríamos que hacer. Ya sabemos que, que, que los planetas describen cónicas, ¿no? Entonces porque están, eh, la fuerza que los atrae es la de la, segun, la de la ley de gravitación universal, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, ahora pensemos que yo lo que quiero es inyectar un satélite artificial en torno a la Tierra. Y lo quiero inyectar a una distancia R0, y le voy a dar una velocidad que por comodidad la voy a hacer perpendicular a B0. Entonces, lo que yo tengo que calcular es qué velocidad le tengo que, que, que, que dar al, plan, al, al vehículo, ¿no? Para que se quede en una órbita, depende que quiera, circular o elíptica. Obviamente no quiero una parabólica porque sé que es una órbita abierta y que se va a ir, o una hiperbólica. Entonces, mi pregunta aquí es cuánto debe de valer B0 para inyectar al satélite en una órbita, ya sea circular o elíptica o parabólica o hiperbólica, ¿no?, en general. Bueno, yo sé que eh, hay dos constantes de movimiento. Una es el vértigo o la cantidad de momento, o el momento angular, que en magnitud es R, es R cruz P, ¿no?, y yo sé que en el instante inicial, como esto es una constante, pues con que lo calcule en el instante inicial, esto ya sé cuánto vale la constante. Entonces, en el tiempo T igual a cero, el satélite lo quiero poner a una distancia R0 y le quiero impartir una velocidad B0. Entonces, R, la magnitud de R cruz P, pues va a ser como... R0 y B0 las hice perpendiculares, pues entonces el producto cruz nada más me va a quedar mr 0 B0, ¿no? Sé que la otra constante de movimiento que tengo es la energía. Y la energía, pues ya sé que es la energía cinética, que es un medio de M, 0 cuadrado, menos, más la energía potencial, que en este caso va a ser menos K entre R0. Entonces, ya tengo mis dos constantes de movimiento, el vértigo o cantidad o momento angular y la energía total. Yo sé que depende en qué órbita lo ponga de la excentricidad de la órbita. Entonces, y yo sé que la excentricidad que la habíamos calculado antes, la excentricidad al cuadrado, para quitarme la raíz, era uno más, la más, esto, más dos, M, E, que multiplicaba a la energía cinética menos más la energía potencial. Entonces, va a ser 1 más 2M, R0, B0 cuadrado entre K cuadrada, que multiplica a un medio de M, v 0 cuadrada, menos K entre R0, ¿no? Porque estoy poniendo cuánto vale la L y cuánto vale la E en condiciones iniciales. Ya sé que para todo el movimiento van a ser constantes. Entonces, la excentricidad al cuadrado va a ser 1 más MR0B0 cuadrada entre K, que multiplica a MR0B0 cuadrada entre K menos 2, ¿no? Voy a llamar a, a la cantidad MR0B0 cuadrada entre K, la voy a llamar parámetro de inyección. Eso quiere decir que si yo lo sustituyo aquí me va a quedar 1 más, aquí voy a poner lambda, que multiplica a lambda menos 2. Eso quiere decir que esto es 1 más lambda cuadrada menos 2 lambda, que es 1 menos lambda al cuadrado, ¿no? Y eso quería decir entonces que la excentricidad es la raíz cuadrada de esto, que sería más menos lambda menos 1, ¿no? Y ya tengo cuánto vale la excentricidad en función de ese parámetro de inyección, que si se dan cuenta depende de la masa del vehículo, depende de la distancia a la que yo lo quiera poner de la tierra, y depende de la velocidad que yo, le, que yo le imprima. Entre, pues, la constante que ya sé que si estoy en mi caso gravitacional va a ser Gm, ¿no? Bueno. También puedo calcular el, semie, el semieje mayor, ¿no? Ya sabía que 2a era 2p entre 1 menos epsilon cuadrada, p era L cuadrada entre mk. Sustituyo 1 menos epsilon cuadrada por lambda, que multiplica a lambda menos 2, que me queda de aquí. Y entonces llego a que 2A es 2R0 entre lambda menos 2, ¿no? Todo lo demás es puraje. Voy a considerar que la excentricidad tiene el signo positivo, o sea, que la excentricidad es lambda menos 1. Entonces, me interesa saber a partir de eso en qué órbitas lo puedo meter. Yo sé que si la excentricidad es 0 lo estoy metiendo en una órbita eh, circular. ¿Eso qué querría decir? Que tendría que poner que lambda valga 1 para que la excentricidad valga 0, ¿no? Entonces, y, a, y si sustituyo aquí, pues voy a tener 2A igual a 2R0, porque aquí voy a tener que, que lambda debe de valer 1. Entonces, lo que voy a tener es que... Eh, eh, que lambda debe de valer 1. Que lambda valga 1, lambda era MR0, B0 cuadrado entre K. De aquí puedo calcular cuál es la velocidad que le debo de imprimir al satélite para meterlo en una órbita circular. Entonces tengo que B0 va a ser la raíz de K entre MR0. Si estoy en el caso gravitacional, K es GMM entre MR0. O sea, va a ser la raíz de GM entre R0. Va a depender de la constante de gravitación universal, de la masa del Sol y de a qué distancia lo quiero subir al satélite. ¿Qué pasa si lo quiero meter? Voy a tratar de ver qué pasa cuando lo quiero meter en una órbita parabólica, porque son los dos casos extremos que tengo igualdades. Sé que la excentricidad debe de valer 1 Que la excentricidad valga uno, pues lo que quiere decir entonces es que lambda... Lambda debe de valer 2, ¿no? 2 menos 1 me va a dar el 1. Entonces, si lambda vale 2, pues voy a tener que B0 va a ser la raíz de 2K entre M de 0, y va a ser igual a la raíz, si K la sustituyo por, la, por en el caso gravitacional, de GMM entre M de 0, y esto me va a quedar la raíz de 2GM entre R0. Y si se dan cuenta, esta es la velocidad para... Espacio. Si nos da tiempo, le voy a decir un día a Jorge, que les venga a Jorge Hernández, que él trabaja en el poli, en la parte de satélites, entonces que les venga a platicar un poco, pero esto más bien es como lectura y lo que vamos a tratar de hacer es ver qué pasa para meter, para hacer ahora un viaje interplanetario Entonces todo esto, léanselo porque es escultura, pero… Entonces, yo lo que quiero ahora es viajar, ya sé qué hacer para poner a un, a un satélite en órbita. Ahora lo que quiero es viajar de un planeta a otro. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debo de hacer para viajar de un planeta a otro? Entonces, imagínense que yo aquí tengo a la Tierra, ¿no? Y entonces lo que voy a tratar de hacer es primero meterlo en una órbita en torno a mí, Después de esta órbita en torno a mí, lo tendré que meter en una órbita que llegue al otro satélite ¿no? y luego del satélite bajarlo. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, imaginen que yo lo que quiero es llegar a, un, a otro planeta. Entonces, aquí tengo al Sol, aquí tengo a la Tierra y aquí tengo al planeta. Yo sé que pensemos nada más por comodidad que, eh, que los planetas describen órbitas circulares en torno al Sol. Describen órbitas elípticas, pero vamos a pensar para que sea más fácil hacer el cálculo, eh, que describen órbitas circulares en torno al Sol. Entonces, la Tierra describe una órbita en torno al Sol, que aquí está, que tiene un radio R1. El planeta describe una órbita en torno al Sol, también circular, que ahora tiene un radio R2. Y yo en realidad lo que necesitaría sería tomar una órbita elíptica que fuera donde pasara en la Tierra y pasara el planeta. Entonces, yo sé que la distancia más cercana al Sol es el perihelio y la distancia más alejada del Sol es el afelio. Entonces, si yo tomo esta elipse, aquí voy a tener RP y aquí voy a tener RA. Y los dos, tanto la Tierra como el planeta, están en esta elipse. ¿no? Entonces, yo sé que RPR, ya la vimos, es P entre 1 más epsilon coseno de fi. Entonces, la distancia al perihelio, pues ya sé que el coseno del ángulo, phi eh, eh, eh, es cero, entonces el coseno de cero es uno, entonces RP es P entre uno más épsilon. Y esto va a ser para cualquier cónica menor que R1. Aquí tengo R1, que es la, la, la, la el, el. el la órbita circular que describe la Tierra en torno al Sol, y entonces tengo que rp va a ser menor igual que r1. Y rA, pues ya sé que ahora el coseno va a ser, la el, el, el fi va a ser pi, y entonces esto me va a quedar p entre 1 menos epsilon, entonces tendré rA, va a ser p entre 1 menos epsilon, y esto va a ser mayor o igual que r2, r2, es el radio del planeta que describe en torno al Sol y esto va a ser mayor o igual que R2. Voy a pensar que R1, que es el radio de la del el radio que, del círculo que describe la Tierra en torno al Sol, es una unidad astronómica. O sea, R1 es una unidad astronómica. Eso, y R2, entre R1, yo lo puedo escribir como una N, ¿no? Es, ¿Qué tan grande es un radio del, el del planeta respecto al de la Tierra? Entonces, R2 va a ser N veces R1, ¿no? Y en realidad, pues, N va a estar dado para cualquier planeta al que yo quiera viajar. Si yo aquí pongo esto Mercurio, pues, sé cuál es el radio de Mercurio, ¿Cuál es el radio de la Tierra? Y me daría cuánto vale la N. Llamemos Q a P entre R1. Y ese pues, lo voy a medir en, en, en unidades astronómicas, ¿no? Y esa será, pues, la semianchura en unidades astronómicas. Entonces, voy a dividir RP y RA entre R1. Si RP y RA los divido entre R1, aquí me va a quedar Q... Entre 1 más epsilon, ¿no? Porque sería P entre 1, ¿no? Entonces en lugar de P pongo Q y esto va a ser menor o igual que 1 porque R1 entre R1 de todas maneras vale 1, entonces va a ser 1 y RA me va a quedar Q entre 1 menos epsilon mayor o igual que N, ¿no? Porque tengo R2 entre R1. De aquí, de esta tengo que Q va a ser menor o igual que 1 más epsilon y de esta voy a tener que Q va a ser mayor o igual que N menos N epsilon. De esta obtengo que epsilon va a ser mayor o igual que Q menos 1 y de esta obtengo que epsilon va a ser mayor o igual que 1 menos Q ¿no? Y se tienen que cumplir estas dos para una n determinada. Entonces, vamos a tratar de hacer un diagrama de las órbitas posibles, dadas la excentricidad y la q, ¿no? La excentricidad y la q me va a definir la órbita. Entonces, voy a graficar la excentricidad contra la q, ¿no? Por un lado, la excentricidad es q menos 1, que sería esta recta azulita. Por el otro lado, la excentricidad es 1 menos Q entre N, que sería esta recta rojita. Entonces, yo voy a tener, aquí voy a tener una órbita que va a ser una órbita muy especial, que es donde se cruzan estas dos. Y es la órbita de menor energía posible. De aquí hasta acá voy a tener elipses. Toda esta zona van a ser elipses. Cuando estoy aquí pues voy a tener una parábola que ya no me va a importar, ya no quiero una parábola porque entonces no voy a llegar al planeta y para arriba voy a tener muchas hiperbolas Bueno. Esa órbita que les digo que es la de menor energía es la órbita de hoffman Y esa se da pues cuando se cruzan estas dos rectas. O sea que la excentricidad por un lado es Q menos 1 y por el otro es 1 menos Q entre N. Eso quiere decir que Q más Q entre N es Q que multiplica a N más 1 entre N y esto es igual a 2. O sea, Q es 2N entre N más 1, donde N es R2 entre R1. Entonces, ya tengo cuánto vale Q. Entonces, la excentricidad, pues la sustituyo aquí, me va a quedar, en lugar de Q pongo 2N entre N más 1 menos 1, me va a quedar N menos 1 entre N más 1, ¿no? Y esta va a ser la excentricidad mínima para viajar en esa órbita. Entonces, cuando N es mayor que 1, pues vamos a viajar a otro planeta y la excentricidad va a ser mayor que 0. O sea, voy a tener una excentricidad mayor que nunca voy a poner, tener una órbita circular, porque aquí me tendría que dar que la excentricidad tendría que valer cero. Entonces, pensemos ahora este dibujito. Yo tengo a la Tierra y tengo al planeta. Y estoy considerando que la Tierra está en el perihelio cuando el planeta está en el afelio de esta órbita elíptica, donde aquí tengo al Sol. Sé que el radio de la Tierra en torno al Sol es R1 y esta distancia de aquí a aquí es la distancia al perihelio. Sé que el radio del Sol al planeta es R2 de la órbita circular y la distancia del Sol al planeta en la órbita elíptica es RA. O sea, RPSR1 y RASR2. Bueno, y esta órbita es, va a ser la órbita de Hochmann, que es la órbita que es cotangente a la órbita terrestre y también es cotangente a la órbita del planeta. Entonces, es la órbita por la que me voy a ir más fácil. Bueno, sabemos que si la excentricidad es 1, pues lo que voy a tener es una, es una órbita parabólica. ¿no? Y si la excentricidad es menor que 1, pues lo que ya les expliqué del dibujito. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer el viaje interplanetario. Entonces, tengo la órbita circular de la Tierra en torno al Sol donde RP es igual a R1, la órbita circular del planeta en torno al Sol, donde RA es igual a R2. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sacar de la Tierra, lo voy a sacar de la Tierra a mi, a mi, a mi vehículo espacial con una velocidad V1. Y le voy a tener que cambiar la velocidad, porque ya sé que la velocidad B1 es la de la órbita circular. Le voy a cambiar la velocidad a una BP para meterlo en esta órbita elíptica. Cuando llegue al planeta, pues va a llegar con una velocidad BA que va a ser la velocidad del perihelio, del afelio, perdón. Y le voy a tener que volver a cambiar la velocidad para meterlo en esta órbita circular en torno al planeta y luego pues, lo voy a bajar. Entonces, yo sé que la lambda, o sea, el parámetro de inyección que ya vimos, es MR0, b 0 cuadrado entre K. Y que la excentricidad, pues es lambda menos 1. Entonces, eh, pensemos que en la órbita terrestre, b 0 es igual a b 1 y R0 es igual a R1. Entonces, por lo tanto, aquí la excentricidad va a valer cero, ¿no? Y entonces sé que para que la excentricidad valga cero, porque estoy en esta órbita eh, circular en torno al Sol, en la Tierra, la lambda debe de valer 1, y entonces mv1 cuadrada r1 entre k va a ser 1 de donde la velocidad para meterlo en una órbita circular, para que esté en la órbita circular, es V1 igual a la raíz de K entre MR1, ¿no? Que es lo que ya habíamos encontrado. Entonces, ya tengo cuánto vale la velocidad V1 de del vehículo en torno a la Tierra. Ahora, quiero ver cuál es la velocidad del planeta. Entonces, voy a llamar V2 a la velocidad del planeta. Y ese va a ser K entre MR2, igualito, porque tengo una órbita circular en torno al planeta. Y entonces voy a tener la raíz de K entre MNR1, porque R2 es NR1. O sea, es la raíz de 1 entre N por la raíz de K entre MR1. O sea, uno en, la raíz de 1 entre N por V1. Ya tengo la velocidad V1 y la velocidad V2 que la órbita es la que tiene menor excentricidad y es la de Ohman que viene dada por lo que acabamos de calcular, que es n menos 1 entre n más 1. De donde la lambda de esta, para este parámetro de inyección voy a tener que es la excentricidad más 1, o sea, va a ser n menos 1 entre n más 1 más 1, o sea, 2n entre n más 1, o sea, MBP, porque ahora la velocidad es la del, la del perihelio por la distancia al perihelio entre K. Y la distancia al perihelio, pues ya sé que es R1, porque así la dibujé, ¿no? RP es igual a R1. Eso quiere decir que... MRP rp cuadrada r1 entre k, pues esto, ahora tengo rp entre r1 me va a quedar, esto tiene que valer 2n, porque aquí está entre n más 1, ¿no? ¿De donde puedo calcular cuál es la velocidad del perielo? La velocidad en el perielo va a ser la raíz de 2n entre n más 1, por la raíz de k entre m r1. O sea, la raíz ...de 2N entre N más 1 por v 1 Y ya tengo la velocidad en el perielo. Ahora me falta la velocidad en el afelio. Pero yo sé que se conserva el vértigo o el momento angular. O sea que el momento angular en el afelio... ...debe ser igual al momento angular en el perielo. ¿Eso qué quiere decir? Que a por la velocidad en el afelio debe ser igual... A m por la distancia al perielio por la velocidad en el perielio. Entonces, eso quiere decir que la velocidad en el afelio va a ser la velocidad en el, digo, la distancia en el perielio entre la distancia en el afelio por la velocidad en el perielio. Pero RP es R1 y RA es R2, entonces va, me va a quedar R1 entre R2 por BP. Pero R1 entre R2 es 1 entre n. Y esto multiplicado por la raíz de 2n entre n más 1 por b1. Entonces ya tengo las cuatro velocidades. O sea, la velocidad ahora en el afelio es la raíz de 1 entre n por la raíz de 2 entre n más 1 b1. Entonces, si, pon, si las pongo todas en función de b1, pues inicialmente tenía una velocidad b1. La velocidad en el perielo era la raíz de 2n entre n más 1 por la velocidad 1. La velocidad en el afelio es la raíz de 1 entre n por la raíz de 2 entre n más 1 por b 1 Y la velocidad 2 es la raíz de 1 entre n por b 1 ¿no? Entonces, ¿puedo calcular cuánto valen los incrementos en las velocidades? Entonces... El incremento 1 es la velocidad que lleva el satélite en el perihelio menos la velocidad que tenía para estar en la órbita circular. O sea, es B1 por la raíz de 2n entre n más 1 menos B1. Eso quiere decir que es B1 por qué multiplica la raíz de 2n entre n más 1 menos 1. Y esto me va a dar el incremento en velocidades que yo le tengo que dar a mi cohete. Y va a depender de a qué, a qué planeta quiera ir, porque la N me va a definir a qué planeta quiera ir Delta 2 delta 2 va a ser ahora la velocidad que lleva en el, el, el satélite en el planeta en, en torno la, al Sol, V2 menos la velocidad en el afelio que va a ser B1 por la raíz de 1 entre N, que multiplica a 1 menos la raíz de 2N entre N más 1. Y tengo cuánto valen los incrementos de velocidades para la primera parte y para la segunda parte. Voy a definir el empuje que le tengo que dar al, al vehículo. Y voy a definir el empuje como el incremento 1 más el incremento 2 entre B1. O sea, voy a tener el incremento de velocidades entre B1. Entonces, el empuje va a ser el incremento de velocidades entre B1. O sea, va a ser la raíz de 2n entre n más 1 menos 1 más la raíz de 1 entre n que multiplica a 1 menos la raíz de 2 entre n más 1, ¿no? Entonces, este va a ser el empuje que se le tiene que dar para meterlo en una órbita elíptica. Y este empuje pues puede ser positivo o puede ser negativo. ¿no? Entonces, si yo grafico el empuje contra, contra N, que sería N es el, el, ¿cómo se llama? El, el planeta al que quiero ir, pues me va a quedar una gráfica de este estilo. El empuje voy a tener una velocidad de escape aquí, y aquí voy a tener la raíz de 2 menos 1, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es que cuando n tiende a 0, el empuje tiende a menos infinito. Cuando n tiende a 1, el empuje tiende a 0. Y cuando n tiende a infinito, esto tiende a raíz de 2 menos 1, si lo sustituyo en esta ecuación. Bueno, ahora se supone entonces que la velocidad en el afelio y la velocidad en el perielio, pues van a depender de cuánto le esté cambiando yo las velocidades. Entonces, sé que la excentricidad al cuadrado es 1 menos lambda cuadrada, y que entonces la excentricidad era más menos 1 menos lambda, y estoy pensando que lambda sea 1 más menos la, la excentricidad. Si lambda es mayor que 0, entonces voy a tener subelipses, o sea, voy a tener que 0 va a ser menor que lambda menor que 1, y entonces lambda va a ser 1 menos la excentricidad. Y eso se puede comprobar uno, si pongo 1 menos uh, lambda igual a 1 menos épsilon me va a quedar 1 menos n menos 1 entre n más 1, o sea, me va a quedar 2 entre n más 1, y, y esto tiene que ser igual a a la lambda que era m l cuadrada por por la energía o sea m entre k rba A al cuadrado o sea va a ser m entre k r1 ba al cuadrado o sea m r1 entre k m b0 ba cuadrada igual a m ba cuadrada entre b1 cuadrado entonces, BA cuadrada la puedo calcular como 1 entre N, B1 al cuadrado entre 2 entre N más 1. Y BA, pues me va a dar lo mismo que me había dado antes, B1 por la raíz de 2 entre N por N más 1. Y puedo calcular otra vez cuánto vale B1, puedo calcular BP que ya la había calculado, entonces el incremento me va a dar esto, ¿no?, que es el mismo que tenía antes Calculo BA igualito, calculo B2 y me va a dar el incremento, que va a ser este. Y entonces voy a tener que la delta B entre B1, que es otra manera de hacerlo, esto me va a, da me va a dar igualito, ¿no? Entonces voy a tener que cuando N tiende a infinito, la el empuje vale raíz de 2 menos 1. Cuando N tiende a 0, viene de menos infinito y cuando N vale 1, la el empuje vale 0. Bueno, eh, vamos a tratar de ver eh, la velocidad de escape. Entonces, antes de analizar el empuje del vehículo, yo sé que la velocidad en A es la raíz de 2 por B1. Entonces, la, el, el incremento en velocidades para encontrar la velocidad de escape va a ser la velocidad de escape menos B1, o sea, va a ser B1 por la raíz de 2 menos 1. Entonces, el escape va a ocurrir cuando lo que tenga es que el incremento entre las velocidades sea raíz de 2 menos 1, que es a lo mismo en lo que se llega haciendo un análisis de la curva. Pensemos que ahora ya sé cuáles son los planetas y ya sé cuánto vale la N. Entonces, la N para ir a diferentes planetas, para ir a Mercurio es 0.387. Para ir a Venus es 0.723, bueno, la Tierra la estoy considerando como una unidad astronómica. A Marte, 1.24, Júpiter, 5.2, Saturno, 9.54, Urano, 19.18, Neptuno, 30.06. Entonces, si se dan cuenta, para viajar interplanetariamente, los planetas que nos quedan más cercanos son Venus, por un lado, y Marte por el otro. Entonces, porque los otros vamos a tardar un tiempo infinito en viajar a ellos, ¿no? De hecho, Plutón, que ya no es planeta, ¿no? Tenía una N de 39.5, ¿no? Bueno, la sigue teniendo. Entonces, si yo grafico el empuje contra N, lo que voy a tener es Aquí tengo a Marte, aquí tengo a Júpiter, aquí tengo a Saturno, aquí tengo a Urano, aquí tengo a Neptuno. Y la velocidad de escape está aquí. Entonces, esto va a haber planetas a los que no vamos a poder viajar. Y yo sigo insistiendo en que a Marte a lo mejor se llega, pero no se regresa. Bueno. Pero otra de las cosas que nos interesa saber es... Oiga, maestra, ¿y por qué? Porque sacarlo de la nócera de Marte va a ser muy complicado y el viaje va a durar mucho tiempo. Porque lo que tienes es, que es lo que vamos a ver ahora? El tiempo que tarda el vehículo en viajar, ¿no? Entonces, tú tienes un tiempo del, via del, del vehículo y estás pensando que te vas por la órbita de Hoffman, que es la más... la más... esto la, la, la que vas a tardar menos tiempo en viajar por ella. Entonces, vamos a ver qué pasa con los tiempos. Y los tiempos, pues, se tiene que cumplir la tercera ley de Kepler. Y la tercera ley de Kepler, pues, lo que me dice es que el cuadrado de los periodos tiene que ser proporcional al cubo de los semiejes mayores. Entonces, si le llamo B al vehículo T A la Tierra tendría que el, el periodo del vehículo entre el periodo de la Tierra al cuadrado debe ser proporcional al, al semieje mayor del vehículo entre el semieje mayor de la Tierra al cubo, ¿no? Entonces voy a tratar de ver cuánto tiempo debe tardar el vehículo. Entonces, estoy pensando en que la Tierra... Lo que el periodo de la Tierra, pues, es un año que ya lo sabemos. y El semieje mayor de la Tierra lo estoy tomando como una unidad astronómica. Entonces, el semieje mayor del vehículo, pues, tiene que ser el de la Tierra más el del planeta entre dos, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es que de aquí el tiempo del vehículo va a ser el tiempo de la Tierra que multiplica al semieje mayor del vehículo entre el semieje mayor de la Tierra a la tres medios, ¿no? Eso quiere decir que el tiempo que va a tardar, el, o sea, el periodo del vehículo va a ser el periodo de la Tierra que multiplica a R1 más R2 entre 2, porque pongo cuánto vale el semieje mayor del vehículo, entre R1, ¿no?, que es el de la Tierra. Esto a la tres medios. Y R1 más R2 entre 2, pues es N más 1, ¿no? Entre 2 a la 3 medios, porque aquí voy a poner un 1. Entonces, ya tengo el tiempo del vehículo, ¿no? Y este va a ser el periodo en años que le va a tardar al vehículo llegar al planeta, que se quiera viajar. Ahora... Queremos que el, que el tiempo, bueno, que el periodo esto, sea el mismo para que se acoplen el vehículo y el planeta, ¿no? Entonces yo tengo aquí la Tierra, aquí tengo al planeta y entonces me voy a ir por esta órbita, que es la órbita de Hochmann. Aquí tengo el, el, ¿cómo se llama? El radio de la Tierra, el radio del, del planeta. Tengo que el radio de la Tierra es R1, el radio del planeta. Ya sé que es R2 si los pienso como, como, como círculos. Y el planeta va a recorrer un ángulo phi y yo estoy lanzando mi vehículo desde la Tierra a lo largo de, este, de, este, de, ese, de esa elipse. Eso quería decir que mientras el vehículo recorre Mientras el planeta recorre un ángulo phi, el vehículo va a tener que recorrer phi más pi. ¿no? Entonces, yo lo que tengo entonces es que la velocidad angular del vehículo por el periodo del vehículo tiene que ser igual a la velocidad angular del planeta por el periodo del planeta. Eso lo que me quiere decir es que el periodo del, yo sé que el periodo del vehículo para que llegue tiene que ser igual al periodo del planeta. Tienen que tardar el mismo tiempo. Entonces se tiene que la velocidad angular de aquí, pues la velocidad angular del vehículo tiene que ser igual a la velocidad angular del planeta. Es decir, pi entre el periodo del vehículo tiene que ser igual a pi más pi entre el periodo del planeta, ¿no? Para que lleguen al mismo tiempo. Pensemos que vamos a utilizar la tercera ley de Kepler, que nos dice que el periodo del planeta entre el periodo de la Tierra al cuadrado tiene que ser igual al semieje mayor del planeta entre el semieje mayor de la Tierra al cubo, o sea, va a ser R2 entre R1 al cubo, o sea, y esto es n cúbico Eso quiere decir que el, tiempo, el periodo del planeta tiene que ser n a la 3 medios por el periodo de la Tierra. Y como el periodo de la Tierra es un año, entonces van a ser n a la tres medios años, ¿no? Si ahora uno calcula el periodo del vehículo, pues tendremos que el periodo del vehículo entre el periodo de la Tierra al cuadrado tiene que ser igual al semieje mayor del vehículo entre el semieje mayor de la Tierra al cubo, y esto me va a quedar R1 más R2 entre 2 entre R1 al cubo, como... R1 es 1, entonces aquí me va a quedar 1 más n entre 2 al cubo, o sea, el periodo del vehículo va a ser 1 más n entre 2 a la 3 medios. Eso quiere decir que el periodo, que, que voy a tener que pi más phi por el periodo del planeta tiene que ser igual al periodo del vehículo por pi. Eso quiere decir que pi más phi por n a la 3 medios, que es la del planeta, debe ser igual a pi que multiplica a n más 1 entre 2 a la 3 medios. Y eso quiere decir que φ, para que se encuentren aparte, tiene que ser pi que multiplica a n más 1 entre 2n a la 3 medios menos 1, ¿no? Y este tiene que ser el ángulo para encontrar al a, el vehículo al planeta. Por eso, si ustedes se dan cuenta, eh, eh, cuando quieren lanzar un satélite artificial a la luna o a algún lado, y algo le pasa al satélite, en realidad no lo lanzan inmediatamente, porque tienen que esperar que el ángulo al que se encuentre el planeta sea este. Si no el planeta o el satélite, si no, no le van a, no lo, no lo van a alcanzar. Entonces se tienen que cumplir muchas cosas. Se tiene que cumplir, bueno, la energía para hacer que el vehículo transite en la órbita de Hoffman, ¿no? Y eso me va a dar curvas isoenergéticas. Luego, el tiempo que tarda en llegar en ve al el vehículo con los datos, nos van a dar las curvas isocrónicas. Y luego el ángulo que forma el planeta con el ángulo inicial en el que se tiene que mandar, que me, va, va, me van a dar las curvas isogónicas. Entonces, tengo que pedir muchas cosas tengo que saber cuál es la N a la que lo quiero mandar, tengo que saber que el peri los periodos de los dos coincidan y tengo que pedir que el ángulo al que lo lance sea un cierto ángulo, porque si no, no le voy a llegar nunca, al, al ya sea al planeta o al satélite o a o lo que sea. Entonces, eh, yo sí sigo convencida de que va a ser muy difícil que lleguemos a Marte, pero bueno, a lo mejor se llega a Marte. Porque se tienen que cumplir muchas cosas y no es trivial, y el tiempo va a ser muy complicado. Entonces, bueno, aquí le dejamos, perdón. Este, ah, solo es una duda. O sea, eso significa que, por ejemplo, no sé si, si se va a lanzar este un satélite no a Marte y este. Y por alguna razón hay mal, hay mal tiempo, digamos, no sé, dos semanas y no se puede lanzar. O sea, se tendría se que esperar Tienen que esperar hasta... al ángulo. Que el ángulo Pero que no terminado es... por esto. Ajá. Haciendo las consideraciones, que además que las órbitas son circulares, ¿eh? Que es más complicado o sea, hacerlo con una un órbita elíptica. Un lanzamiento se puede demorar entonces hasta más de un año terrestre, ¿no? Se, se puede demorar mucho tiempo. Dependiendo de a dónde lo quieras lanzar, porque depende de la n y la n es, eh, es el radio del, al, al, del a donde se encuentra el planeta respecto al sol, ¿no? Entre el radio de la Tierra, el radio de la órbita que describe la Tierra, ¿no? Sí, sí. Entonces depende de muchos factores. Aquí este es uno no lo puedes lanzar enseguida, y si tú te das cuenta, nunca los lanzan enseguida. Tienen que tener al planeta en un cierto ángulo, al que lo quieren mandar, planeta, satélite o lo que sea. Y claro, eso hemos considerado órbitas circulares, ¿no? Ahora piensen que estas órbitas en realidad no son circulares, estas órbitas, esta y estas son elípticas, Entonces, lo que se hace normalmente es, tú sacas a un satélite de la Tierra, lo pones en una órbita circular en torno a la Tierra. Ya que lo tienes en la órbita circular en torno a la Tierra, lo metes en una órbita elíptica, ¿no? En torno a eh, eh, una órbita elíptica que pase por el cercano al planeta. Ya que lo tienes en la órbita del planeta... Lo, lo bajas a una órbita circular y luego lo bajas al planeta. Eso es lo que haces. Entonces, no, no es trivial mandar no. un satélite artificial, ¿no? Bueno, entonces les decía, la próxima vez vamos a ver ahora una fuerza que también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia pero ahora es repulsiva. Y eso nos lleva a la dispersión de Rutherford. Y es muy interesante pensar que las dos fuerzas más importantes son fuerzas que dependen del cuadrado de la distancia. Y una es atractiva y otra es repulsiva. Una me lleva a la ley de la gravitación universal y otra me lleva a la dispersión de Rutherford, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es la naturaleza, digo, pero, pero en realidad es muy interesante pensar por qué las dos dependen de, inversamente del cuadrado de la distancia. Entonces, esto, ahí le dejamos. Yo tengo un problema el viernes, el miércoles próximo. El lunes es feriado, ¿no? Sí, ¿verdad? El lunes es 21 de marzo, creo. Entonces, yo les quería proponer que demos clase el lunes en lugar de darla el miércoles, porque yo el miércoles no les voy a poder dar la clase. Sí, está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. sí. Entonces, nos sí profesor, el... yo tengo problemas. Y entonces, esto, el viernes dejo la segunda tarea examen, que es observación de la energía. Entonces, cuando aparezca una fuerza, lo primero que tienen que hacer es ver si de verdad el rotacional vale cero, ¿no? Porque si no, alguien les va a bajar la calificación. ¿Sale? Va que va. Ok, bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias, nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.